Bien, vamos a resolver este ejercicio de selectividad en el que nos dan eh, un esquema de un semáforo que está colgando de tres cables, el OA, el CO y el BO. Eh, y eh, este conjunto eh, de cables y semáforos nos los dan tanto en alzado como en planta. Eh, las preguntas que nos hacen en este ejercicio sería determinar la longitud de OA, de OB, de OC, es decir, de los cables. También habría que determinar el, el ángulo en verdad la magnitud que forman los cables, el cable he llamado aquí el, el, el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C, refiriéndome a los ángulos que están formando estos cables, cada uno de ellos, con la vertical. Por último, me piden también el ángulo que forma eh, el conjunto de cables BO y OC. Eh, bien, eh, lo primero que, que he hecho ha sido hacer la escala, puesto que si nos piden las verdaderas magnitudes eh, deberíamos poder hacer una escala. La tengo ya hecha aquí, simplemente lo que he tomado es, me dicen que esta longitud de aquí son 120 centímetros, así que con el compás, he tomado esa longitud, la tengo aquí, y la he llevado sobre una recta cualquiera, en este caso aquí la tengo tomado esos es 120, ¿vale? es exactamente la misma longitud tomada con el, con el compás, de forma que esa longitud corresponde a 120 centímetros. Bueno, pues mediante tales he dividido en 12 partes iguales eh, ese segmento que va desde el 0 que está aquí, hasta los 120 centímetros, de forma que sé cuántos son 10, 20, 30, etcétera hasta 120 centímetros a escala. Por otra parte, para tener un poco más de precisión, he hecho una pequeña contrascala al otro lado, eh, de forma que pueda saber al menos cuántos son eh, 5 centímetros a escala, simplemente llevando la mínima unidad que he marcado en la escala, es decir, estos 10 al otro lado, lo divido en dos y ya sabes entonces cuántos son eh, esos... Eh, ¿cuánto, ¿Cuánto es 5 centímetros a escala? Bien, pues vamos a empezar a hacer el ejercicio. Eh, lo primero que me dicen es longitud de OA, OB y OC. Si nos fijamos, eh, el cable OA es una recta frontal, puesto que su planta es paralela a una supuesta línea de tierra que podríamos tener eh, por aquí. Así que al ser una recta frontal, en alzado, en proyección vertical, estaré viendo ya la verdadera magnitud. Eso sí, hay que aplicarle una escala. Así que tomo esta distancia con el compás y la llevo a la escala que he trazado. Y veo que si pongo en la hoja del compás en el cero, aproximadamente estamos hablando de unos. 80 centímetros de longitud de cable. ¿De acuerdo? Así que directamente ya voy a poner que el cable OA mide a escala 80 centímetros. Aproximadamente. Bien. De la misma manera como la recta, el segmento OA es un segmento en posición frontal, en posición paralela al plano de proyección vertical, también estará bien, estaré viendo el ángulo A en verdadera magnitud. ¿vale? Así que, eh, eh, puedo tomar el transportador de ángulos, lo alineo con la posición vertical, ¿vale? en concreto en, en, en esta posición, y eh, fijaros que si sí, estos son 0 grados, sean 10, 20, 30. Y si no me equivoco, más o menos podríamos decir que el ángulo A viene a ser 36 grados. Así que también lo voy a poner como 36 grados. Vale. Bien. Eh, debemos hallar las longitudes OB y OC y también los ángulos que forman tanto B eh, el cable que va de O hasta B con la vertical y el cable que va desde O hasta C con la vertical. Estas no son rectas frontales, con lo cual he de aplicar una transformación que me dé estos dos eh, valores. Bien, la transformación que voy a hacer va a ser simplemente girar en torno a este eje de aquí, que está, está marcado, que sería el eje vertical que pasa por el, por, el, por el semáforo. Voy a girar ambos cables hasta ponerlos en posición frontal, de forma que eh, estaré viendo ya las verdaderas magnitudes. Para eso voy a tomar eh, la escuadra y el cartabón, y eh, voy a girarlo. Como decía, perdón, vale. Vamos a desplazar esto. Voy a alargar esta recta horizontal, puesto que me va a servir luego para poder tener una referencia para hacer este giro. Vale, la he alargado. Y lo que voy a hacer es girar eh, OB y OC en torno a un eje vertical que pasa por el punto O. ¿vale? Al estar en el eje vertical no se va a mover. ¿vale? Y al ser un eje perpendicular al plano horizontal, a la planta, en la propia planta voy a estar viendo el giro tal y como es. Así que tomo el compás, lo centro en sub 1 y eh, marco el giro que me daría B1 girado y aprovechando que ya lo tengo también el compás centrado en esa posición, lo que voy a hacer es girar también la recta, el segmento, OC Acabo de obtener en estos momentos tanto la posición de B en proyección horizontal B1 girado le voy, a, le voy a llamarlo con una letra prima y también habré obtenido de la misma manera C1 girado la proyección horizontal de C una vez que está girado eh, si acabo de transformar eh, estas rectas tanto B2 como C2 mantendrán la cota, pero corresponderán a una posición diferente en función de donde he obtenido B1', C1'. Para obtener esa posición, vuelvo a tomar escuadra y cartabón, y simplemente lo que voy a hacer es subir esos puntos para hallar la posición en la que se encontrarán C1', perdón, C2' y B2', es decir, ambos, ambas proyecciones verticales, una vez que las hemos girado. Bien, para saber exactamente su posición, también es verdad que voy a tener que prolongar mínimamente esta recta. ¿vale? Y lo que acabo de obtener entonces en esta posición, recordamos, serían C2', aquí lo tengo, Perdón, ese es B2'. Voy a deshacerlo. Vale, en este caso C2' sería este. Y B2', B2 lo tendría en esta posición. B2'. Bien, de esta manera las He transformado las rectas de forma que se han convertido en rectas frontales. De forma que voy a poder ver tanto la verdadera magnitud, su longitud, ¿vale? como su ángulo en verdadera magnitud. Para esto simplemente ahora voy a dibujar esas rectas giradas, la que va desde O hasta B y la que va... Desde O hasta C. Bien, de esta manera ahora sí voy a poder medir en verdadera magnitud las dimensiones y los ángulos. Cuando mide OB, Tomo el compás y sobre la recta girada tomo la medida. Y esa misma medida es la que voy a llevar a la escala que he construido mide algo más de 80 recordad que estamos en OV. voy a ver si con la apreciación es suficiente y veo que bueno, pues aproximadamente puedo decir que es unos 85 centímetros sobre así que eh, voy entonces a escribirlo pues en su lugar ya sé que OV son 85 centímetros Bien. De la misma manera, voy a tomar la distancia que tengo desde O hasta C, midiendo la distancia O2, C2, sub y esa distancia es la que voy a llevar a la escala. En este caso, estamos entre 90 y 100, yo ya me atrevería a decir que son 95 centímetros, con la apreciación de 5 centímetros que tengo, así que vamos a escribirlo su posición y voy a decir que 12 son 95 centímetros bien también puedo medir los ángulos ¿vale? fijaros que en este momento aquí al ser rectas ya frontales una vez transformadas voy a poder ver el ángulo que forman en, con la vertical en verdadera, en verdadera magnitud así que voy a tomar el transportador de ángulos y voy a medir el ángulo que forma, ahí lo tengo, OB, pues 10, 20, 30 y yo diría que unos 40 grados es OB y más aproximadamente 10 grados más eh, es el que forma OC. Por lo tanto voy a poner ya OB, 40 grados, perdón el ángulo B con la vertical forma 40 grados Y el ángulo que forma C con la vertical serían 50 grados. Bien, eh, ya tenemos resuelto una buena parte del ejercicio. Lo único que nos quedaría en este momento sería hallar la, el ángulo que están formando los cables o b y OC. Es este ángulo que veo aquí abajo no, no lo veo en verdad magnitud, puesto que... Las dos rectas, aunque forman un plano, no están formando un plano paralelo al plano vertical y al plano horizontal. Así que lo que voy a hacer es una transformación. ¿Cuál va a ser la transformación? Voy a abatir eh, el plano formado por BO y CO. Alrededor, voy a abatirlo en torno a una charnela, que es la que pasa por los puntos B y C. Y lo voy a abatir sobre un plano paralelo al vertical. ¿vale? Aprovechando que además... Eh, las rectas en posición inicial, los segmentos OB y OC, se están proyectando los dos en, el, en la misma proyección vertical, así que están formando un plano proyectante vertical. ¿De acuerdo? Bien, voy a dibujar en primer lugar la charnela y para esto voy a utilizar otro color para no, no liarnos demasiado. Eh, la charnela, como decía, es una línea que pasa... Por, por C y por B, una línea paralela al plano eh, horizontal. Vamos entonces a dibujarla. Bien. Y esta línea que estoy dibujando aquí en rojo sería la charnela en torno a la que voy a batir. ¿Vale? ¿Y cómo voy a poner...? ¿Cómo voy a realizar el abatimiento? Simplemente el punto O lo voy a girar, todo el, todo el plano lo voy a batir en torno a la charnela hasta ponerlo en un plano paralelo al plano horizontal. En concreto, podríamos indicar que ese plano paralelo al horizontal va a ser este de aquí. ¿Vale? Así que, tomo ahora el compás. Acordaros que... Eh, el, por ser un plano proyectante vertical el que están formando voy a ver el giro en verdadera magnitud o en, directamente en la proyección vertical así que voy a ver el movimiento que realizaría el punto O en ese abatimiento en torno a esa charla que pasa por C1 y por B1 pues el movimiento que hace O sería este ¿de acuerdo? De forma que el punto que acabo de obtener aquí sería eh, el punto O, pero abatido. Lo voy a poner entre paréntesis. Bien. Bien. Ahí tengo el punto O abatido en proyección vertical. ¿Y en proyección horizontal dónde está ese punto? Pues directamente con el, la escuadra y el cartabón. Bien, vamos con la escuadra y el cartabón. Vamos a bajar esta posición a la planta. De forma que como los puntos B y C no se mueven puesto que están en la charnela ya podemos dibujar así los puntos o los, las barras o B y o C eh, abatidas sobre ese plano vale, entonces ahí tengo una de las barras abatidas y la otra de las barras la tengo aquí bien por último simplemente con el transportador de ángulos voy a medir el ángulo que me está formando que me están formando esas dos barras pues alineo el cero con una de las barras bien, mejor la voy a alinear con la otra Vamos a ver, aquí alineo el cero, ahí, y me da pues aproximadamente que el ángulo es de 55 grados, así que sería ya lo último que vamos a escribir, que el ángulo que forman son 55 grados. Bien, pues esto sería el ejercicio. Eh, espero poder haberos ayudado. Cualquier duda no dudéis en planteármela. Vale, muchas gracias.